Señoras y señores Tengan ustedes muy buenas noches Con el cariño y el abrazo En este gran aniversario del distrito de Ibería, Son de Ayahuasca Son especial para todas las madres A ti vititabo. Este es el tema propio de la orquesta Tita bonete A ti De Ibaría. Y dice así No creo no hay ajuar. que es su aniversario del distrito y María, Rósalo. águilalo, como tiene que estar nuestro Levi Lui, está el grupo para que los voce suena nuestro -y! y marcando sonidos con todo el carico de la presión Una bulla y la gente caco No hay, no hay, no hay Maestro, estos son de los tremendos exitazos De los chicos de Son de Ayahuasca Y bailando gózalo Desde San Francisco Este es de orquesta Son de ayahuasca. Para que usted lo vaya y lo goce. Los Exitazos 2019. pri, Fri, Ficia. Baila, lo gozan. Son de ayahuasca. Todos los escuchos se cansaron, ¿sí o no? Un saludo para la ingeniera Rosita Arenales. Ahí está. El amor de Cuánto ganamos mañana a China? ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Y saldando, saldando, chicos. ¡Buenas noches, Iparia! ¡¿Dónde está la chica rogerroleras?! Saltando saltando. Saltando, ¡Saltando, saltando, saltando! Triste en zapatos Un vaso de cincha, un golpeador. Lisas que todo en las calles y el mozo Diga la primera venta Las calles están de preta Impulte el crítico a Burases Llamado Perú Y donde está la cena más No okay. ¡Felicidad! El hombre hace el rico, el rico hace el rey, el rey en la gloria, en la gloria inmortal en la resurrección. Vuelve a empezar, hasta vamos a gastar, ganas de dar. Venga para conquistar. No todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre hace el rico, el rico hace el rey. El rey a la gloria, la gloria, inmortal, resurrección. a empezar. cuánto vamos a gastar para llegar. ¡Sí! ¡Perú! ¡Muchas gracias y a cuya mano, este virus de la que somos, son de Ayahuasca y los aplausos.